Qué tarado. Mierda. ahora ver. A ver. Mierda. Vamos. Vamos. Vamos. para, para, para Mierda. ¿Quién abrió? ¿Quién mierda abrió? ¡La puta madre! Y salta, y salta, salta, salta salta. Mira, se pone a bailar el gil ¡Ah! Ahí está Ah, pensé que no lo había conseguido ¿Y ese accesorio?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 Tengo miedo Dale, subí Tengo mucho miedo Ahí está Bien Ok, ahora voy a pelear contra el zombie gigante Así que, deseen la suerte, chicos Casi muero por poquito. ¿Dónde estás, Pepe? ¿Dónde estás? Hay que esperar a Benja, eh. Así que. ¿Ni? lo mataron pobrecito que no, no, no, no, qué ¡Oh, vieron God! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? no, <Rabbit> no, <buluncase> <mitility> <mul 1990 diversion> no apúntele bien No puedo creerlo, a Ay, no, pero A ver. Hola, okay. Uy, qué genio, Benja, qué genio. Bueno, vamos a ir a otro juego Porque que Benja es menos.